Bienvenidos al primer video de la serie Juegos en 5 minutos. En este caso eh, les voy a mostrar el videojuego Aventura Colosal de la Caverna. O, o algo por el estilo. Se llama Colossal Cave Adventure. Fue el primer videojuego de aventura conversacional. ¿Qué quiere decir conversacional? Quiere decir que vos jugás conversando con la computadora no jugás moviendo un macaquito por la pantalla o disparando cosas por el estilo sino que jugás introduciendo palabras que se transforman en acciones eh, que el juego interpreta eh, y en realidad se juega en general en primera persona vos sos la persona eh, que está jugando todo el tiempo dentro de la aventura o sea qué harías vos en esa situación sí eh, el primer videojuego conversacional, dijimos, este, la realización del mismo, estuvo a cargo de Will, eh, apodado Willy Crowder y Don Woods en el año 1976. El lenguaje de programación utilizado fue Fortran, desarrollado originalmente por IBM en 1957 para el equipo IBM 704 y usado para aplicaciones científicas y de ingeniería desde ahí en adelante hasta el día de hoy. Es un lenguaje de programación que todavía existe. Will Crowder era un explorador y basó el recorrido del juego en las cuevas del Parque Nacional de Mammoth Cave, el sistema de cuevas más extenso del mundo, eh, que está en Kentucky. Eh, Kentucky está ubicado al centro este de Estados Unidos de América. También fue uno de los técnicos que construyó la red ARPANET en 1977, eh, la que finalmente se terminó convirtiendo en la Internet que hoy conocemos. Esa es la presentación de todo esto. ¿tá? Pero como son videojuegos en 5 minutos, vamos a ir directamente al juego. Allí están los créditos. Original Development by Willy Crowder. Eh, luego Don Wood también colaboró con el mismo. Eh, hubo varias conversiones, estandarizaciones y adaptaciones. Y quien nos da la posibilidad de jugar este videojuego hoy, entre otras variantes que hay, es amc.com, cuyo enlace para, para jugar directamente en un navegador voy a dejar al pie del video. ¿Está bien? Bien. Acá el juego inicia mostrándonos eh, la puntuación eh, y, la, y la cantidad de movidas que hicimos a primer turno del juego dice para jugar al juego tenés que escribir frases cortas en la línea de comandos de abajo donde dice what's next bien? está en inglés el juego eh, hay versiones en español que eh, son instalables en Windows y en Linux pero yo prefiero la versión original por eso les estoy mostrando esta eh, si vos escribís la palabra look, o sea mirar eh, el juego te da una descripción de lo que te está rodeando. Este, escribiendo inventario te dice lo que estás cargando. Eh, get, drop y throw eh, te ayuda a interactuar con los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc, parte del juego consta de eh, intentar diferentes comandos y, e ir viendo qué va pasando. Podés escribir help en cualquier momento para las instrucciones del juego. ¿Querés más instrucciones? Vamos a ponerle que sí. Yes. Entonces ahí dice, bueno, acá está la, la cueva Colosal, eh, donde otros han encontrado fortunas, este, tesoros y oro, este, y se rumorea que, cual, que la gente que entra nunca es vuelta a ver. ¿no? La magia es, es dicho que trabaja en la caverna. Eh, yo seré tus ojos y manos, eh, direccióname con comandos de una o dos palabras. Eh, te voy a advertir si... Mmm, te, te digo que eh, voy a prestar atención solamente a, la, a las primeras cinco letras de cada palabra, así que tenés que, eh, para, para ingresar noreste, pone NE, eh, Para distinguirlo de norte, que sería N, ¿ta? Si te quedás clavado en algún lugar, eh, stock como Loody, stocking loady again, como el tema de poverty, este, escribí help o info para algunos eh, tru trucos en general, ¿tá? Dice, estás parado en, en el fin de un camino, este, antes de un, de un pequeño edificio de ladrillos. Eh, alrededor de ti hay un, una especie de bosque. ¿ah? Eh, hay un arroyo cercano que fluye hacia... No, en, al, al, en el sentido contrario del edificio, este, y no sé qué otra cosa, porque no sé todas las palabras... ¿ah? no, no me manejo bastante bien con el inglés, pero tampoco me da el vocabulario para este tipo de guli. No sé qué es realmente. Está. La cuestión es que acá podemos movernos. ¿Está bien? Podemos movernos y vamos a ir al sur. Vamos a ir, S, South, está sur. ¿estás en un valle? En... Bien, bien, bien. Vamos a seguir para el sur. A tus pies este, está el agua. El, el agua del, del, del, del, del río este, choca con, un, con una cuestión es en las rocas ahí. Bueno, vamos a, vamos a darle al sur, siempre al sur. Ah, ta ta ta ta ta ta. A The great is locked. The great is locket. O sea que acá ya tenemos una. tenemos algo ahí para abrir. ¿tá? Ahora vamos a ver. Open great. Así se juega este juego. ¿tá? No tenés llaves. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ir al edificio a ver si encontramos alguna cosa de esas. ¿tá? Entonces vamos al norte ahora. Como vinimos al sur todo el tiempo, ahora derechito para el norte. Norte que se va viendo todo lo que ya vimos antes. ¿eh? Norte, norte, norte. Uh, Smart Big Building. Enter Building. A ver. Ya estamos adentro. Miren qué fácil que jugar. Estás dentro del edificio. Um, hay algunas llaves. Ya está. Hay algunas llaves. Ya estamos ahí. Llaves. Llaves en el piso. Bueno. Take keys. Agarrar llaves. Ok. Bien. Um, shiny Brass Lamp. Eh, Take, a ver si podemos take all, agarrar todo. Ah, no entiendo. Take lamp uh, food a ver todo separado. Bottle, a ver. Vamos a ponerle inventory, a ver si tenemos todo. No, no, no, no funcionó eso. Vamos a ponerle take lamp. take food ok take bottle, ok, bueno, no no funciona eso de poner a agarrar todo ni poner a agarrar esto, el otro, lo otro bien, ¿qué hacemos de vuelta? bueno, ir al sur, ¿sí? vamos a abrir esa esa, esa reja que hay en el piso ah, exit building bien sur, sur sur decreto Logan. lo que Open. Great. Bien. <ríe> Miren qué interesante este juego. Eh, bien, la reja está abierta. Es una reja en el piso. Ahora no me sale cómo se llama una reja en el piso. ¿sí? Bueno, eh, Enter. You're in a small chamber. Una cámara pequeña. Ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eh, respecto a la... Eh, 3x3. Respecto a la superficie. No entiendo bien. Ah, es un vocabulario que está fuera de mi control. En este momento. ¿eh? The Great is Open. What's next? Go down. Down. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? West. Vamos al este. ¿Sí? Este. Probably never covers. Dim light. Hay una pequeña luz al, al, al este. Al fin del pasaje. Casi, ah, sí, pero no vamos a ir al este. Vamos a ir al oeste nosotros. Hay una una, una, una jaula de pájaros. Algo así, ¿no? De. de, de, de como de mimbre, vamos a agarrar la cara. Take cage, y ahí tenemos. Ok, no sé para qué va a servir, pero no importa. Vamos a seguir moviéndonos hacia el oeste. Es un poco, está un poco oscuro. Si procedes, vas a caer en un no sé qué. Bueno, entonces, a ver, a ver, eh, turn on lantern. No entiendo, lantern light. Light. ¡Opa! Miren qué interesante. Eh, la linterna está prendida. Está, eh, ahí, ahí te dice a dónde estás, te dice todo lo que, lo que sucede. Um, la cuestión es esta, si seguimos jugando le vamos a sacar interés al juego porque yo estoy mostrándolo nada más. Y como son juegos en 5 minutos, lo voy a dejar acá para que ustedes eh, lo jueguen. Lamento que mucha gente no maneje el idioma inglés y que no pueda jugar Ya ven que yo tratando de explicar y de leer rápido y traducir rápido Me estoy entreverando un poco, necesitaría el traductor de Google para esto eh, O un diccionario de inglés al lado Porque hay algunas palabras que son complejas eh, Bueno, en realidad los dejo por acá con el primer video de la saga Espero que lo hayan disfrutado y que jueguen este tipo de juegos Porque este es el corazón de los videojuegos eh, lo que enseño en clase justamente es esto, eh, a programar, programación pura y dura, nada de scratch, nada de imágenes, simplemente código, código y código en una pantalla negra con letras de colores. Que pasen bien y hasta el próximo video.